Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Muchas veces en nuestro medio conocemos historias de personas emprendedoras que, pese a la difícil situación de la pandemia, aún así no perdieron la esperanza para continuar y llevar adelante sus sueños plasmados en emprendimientos. Este es el caso de La Grosería, donde Laura Mita, quien es la gerente, inició sus actividades en un ámbito familiar, logrando consolidar esta empresa con motivación para poder conformar un equipo de hasta ahora 10 personas que trabajan en el lugar que ella tanto deseaba. Laura, ¿cómo estás? Hola, Edison. Por fin vine a conocer la famosa grosería. <ríe> Gracias por visitarnos. Bienvenidos. Bueno, ¿me vas a contar un poquitito de la historia de por qué la grosería? Claro que sí. ¿Nos vamos a sentar un ratito? Vamos a, a ver y me cuentas. Pasen, pasen, chicos. Y bueno, ya estamos aquí con Laura para que me cuente un poquitito de lo que es la historia de la grosería. Pero ante todo, la presentación de estos helados, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ahorita tenemos dos de los postres que tenemos en carta desde el inicio. Bueno, en realidad este nos está acompañando desde el principio y este nos empezó a acompañar ya en el nuevo local. Eh, aquí tenemos un... Se llama eh, Mr. C. Roy. Este, Mr. C. Roy. Garnish de lado en un rollo de canela con crema, obviamente chispitas, o sea, aquí no puede faltar. <risa> y aquí eh, nuestro muffin de chocolate con una porción de helado. ¿no? Bueno, Laura, cuéntame un poquitito de... ¿Qué es la grosería como tal? ¿Qué es la grosería? Mira, la grosería nace hace cinco años en un local chiquitito, en la sanchejima Supocachi, como una heladería en sí, ¿no? Teníamos también una pequeña eh, variedad de cerveza artesanal del país y hemos empezado con postres como con estos y las malteadas que más adelante les voy a mostrar, los que se llaman fruit Shakes. Eh, hemos empezado súper chiquititos hemos estado así dos años y bueno como a todos la pandemia nos ha atacado nos ha afectado bueno pero a mí me llama mucho la atención cuando se me preguntan dónde estuviste en la grosería no sé cómo lo puede tomar la gente si bien o mal, porque la grosería ¿cómo así o sea que estuvo malo estuvo bueno ¿Por qué la grosería es por dos temas, uno por el tamaño obviamente de nuestros productos, como puedes ver, es para groseros, ¿no? Ya. Aquí medio que los fit no van, no van. <ríe> es para venirse a portar mal. Y por este tema de que somos muy mal hablados, ¿no? Aquí, obviamente tratamos de mordernos la lengua, pero así estas dos cosas que nos han llevado a elegir. ¿Y quién eligió el nombre como tal? Mi hermano. ¿Tu hermano? ¿La grosería es un emprendimiento familiar o es un emprendimiento de pareja, o un emprendimiento tuyo? De pareja. Eh, con mi pareja, bueno, llevamos ya muchos años juntos y hemos empezado esta idea con el fin más que todo de, de divertirnos, ¿no? Y de mostrar la forma en la que también somos gordos en casa. Gordos? <risa> Nos grosero. El, el heladito quita y ayuda a lo que es la depresión, el estrés. Y en el cualquier día de la semana siempre es, es preciso justamente para consumir. Pero cuéntame un poco más acerca de cómo nace, me decías en Sopocachi, un negocio muy pequeñito y hoy en día estamos viendo ya un, un negocio totalmente grande. Sí, es que la pandemia también ha sido una oportunidad para nosotros, ¿no? De poder expandirnos. Eh, también nos ha da dado tiempo para poder pensar en grande. Y ya cuando han sacado todas las restricciones, venimos y hemos tenido la suerte de encontrar este nuestro nuevo hogar, que es como le llamamos. Y hemos pasado de ser una heladería pequeña ya a un restaurante, ¿no? Como ahora nos. A un restaurante a pasos pequeños, pero también a pasos agigantados de, de, de vez en cuando. Y obviamente. La grosería más o menos te ofrece una variedad de cuantos helados. Uy, tenemos una variedad... En postres te podemos ofrecer más de una variedad de 15 variedades en postres. Y en platos tenemos otra cantidad, ¿no? Que ya vienen a entrar pizzas, las hamburguesas, que son muy queridas igual. Ahora, cuando hablamos del tema de los helados, muchas veces tenemos el mito, pero ¿y en el frío sí se vende el helado? Porque claro, creemos que, que el helado es para calmar el calor. Entonces tú dices, claro, no sé, si estamos en Bolivia en un Santa Cruz, wow, porque es tierra caliente, un, tal vez un Cochabamba, Trinidad y todo lo demás. En La Paz, las heladerías, ¿realmente tienen el mismo impacto? La gente si sí es heladera en La Paz. Eh, somos, somos heladeros, ¿no? Yo te puedo decir que en días donde el viento ha estado para hacerse rascar el cuerpo, la gente viene, toma helados, toma malteadas, como si nada hubiese pasado. A veces hasta nosotros estamos muertos de frío ahí adentro pero nuestros clientes no pueden faltar. No, los helados son bien queridos. Y además es parte de la cultura, ¿no? En la paz eh, el helado de canela, por ejemplo, es de ya, quita eso pena. Es tradicional. ¿No? Entonces, como tú has dicho hace rato, nunca viene mal un helado y no en, no toda la semana, sino a cualquier hora del día. Ahora, estamos viendo que en el lugar que se encuentra la grosería es un lugar también donde muchos turistas visitan, ¿no? Por el tema de que más abajo hay lugares artesanales, del aguayo, manillitas y cosas que la gente aprovecha para llevarse a su país. Eh, a la grosería, ¿cómo estamos en cuanto a clientela? ¿Son más los extranjeros o son más los bolivianos los que visitan? Eh, por la pandemia han sido más nacionales nuestros clientes, pero ahora ya tenemos eh, clientes variados, ¿no? Nacionales e internacionales. También por, por la zona, que no se ha dado esa oportunidad. Bueno, pues amigos de Reactiva Bolivia, aquí estamos en la grosería, un restaurante realmente muy diferente que combina lo que son lo, la heladería, pero haciendo una combinación también con lo que es la gastronomía. Cuando hablamos de la gastronomía, ¿qué tipo de platos encontramos? Tenemos desde paninis, que son sándwiches prensados en calor, muy ricos, que lo hemos hecho al estilo paseño, ¿no? En pan de laja, eh, calientitos para los climas fríos, para la gente también que busca algo caliente, no quieren un heladito. <ríe> y eh, pasamos por pizzas, las hamburguesas, como te decía, son súper requeridas. La que siempre es requerida, ¿no? La hamburguesa que tiene una, eh, una cosa especial nuestra es que está hecho en un pan de masa madre y es rojo porque tiene remolacha en su preparación. Entonces, eso le da un toque dulzón a la hamburguesa. Y luego ya tenemos tablas, ¿no? Costillas, eh, milanesas, salchipapines. Y de todo. Sí. Hay que probar y hay que sacarse el tiempito para poder probar todos estos productos. Pero bien, me decías que esto empezó como una heladería como tal. Eh, ¿Aquí preparan los helados o los helados son comprados? Los helados son comprados. En fechas especiales sí eh, tenemos helado artesanal. Chicos, ahorita vamos, les invito a preparar a nuestra cocina eh, uno de los productos estrella de aquí, que es el Lady in Red. Es un Freak Shake que estamos montado con la torta Red Velvet de la casa. Bueno, pues amigos de Reactiva Bolivia, primero vamos a probar este heladito y después vamos a ver cómo es que se prepara un rico helado de la grosería, y ya entienden el nombre, porque son groseros, exageradamente grandes. Ok Laura, ahora ya me metí hasta tu cocina, ya estoy un <ríe> poco pasado de confianza, pero esta vez vamos a preparar algo de lo que son los inicios de la grosería, ¿está bien? Sí. ¿Qué Va. vamos a preparar? Vas a preparar nuestro postre estrella, es el Lady in Red. El Lady and Red, bueno, como siempre, ante todo, siempre la medida de bioseguridad, nos vamos a desinfectar las manos. Cuáles son los ingredientes que tenemos? Tenemos nuestra malteada que ya está hecha y ahí está nuestro secreto. La también? malteada que no podemos decir el secreto de sí. que está hecha. ¿no? <risa> oh, con trampitas, con trampitas. Ah, bien. Aquí tenemos esto que sería la, la, la, la torta. La torta, la red velvet. La red velvet. De la okay. casa. Y vamos a terminar decorando con una donita. Con una donita. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a preparar? Ya, yeah. primero está la malteada. Le vamos a dar una batida más. Entonces, cuando ustedes vengan y puedan ver el menú, van a poder ver que todos los vasos siempre están bien decorados, ¿no? Sí, Porque la presentación, la dice presentación. Que es muy importante, ¿no? La comida primero entra por los ojos. Exacto. <risa> vamos a... Ya tenemos aquí nuestro vasito decorado con chocolate. ¿Chocolate puro, chocolate amargo chocolate qué? Esto es chocolate amargo con lentejitas de chocolate. Ok. Para darle un poco más. Nuestra malteada. A medida que uno va preparando ya se le va haciendo agua a la boca, ¿no? Ahí está el truquito. Por eso aquí somos gorditos, chicos. Ah, bueno, no sé dónde está. Laura, ¿cuántos heladitos se consumen día? O por lo menos en la uh. semana. Ay, no. Ya nos, ya hemos perdido la cuenta, yo creo. ¿Todos los días un heladito por lo menos? No, por lo menos todos los días tenemos 15 helados, ¿no? ¡Oh! Entonces, tenemos la torta. La montamos. Lo ponemos en la parte de arriba una preparación particular. Para groseros. Para groseros. Ya saben entonces por qué nace la grosería. <risa> Vamos a poner un poco de chispitas amamos las chispitas aquí bueno y a todos nos encanta la chispita <ríe> especial verdad o sea, colocarlo con la torta y usamos con lo más rico la crema de leche la crema de leche no haciendo como un arbolito exacto Okay. Un poco de Sirup de chocolate mm. Y más chispitas para finales La bombillita para que se les haga fácil tomar y aunque no crean muchos de nuestros groseros, no desmontan esto, se lo comen tal cual lo llevamos. Tal y cual lo llevan. Sí, les encanta. Y aquí tenemos nuestra malteada. Esta es nuestra malteada. ¿Cómo se llama esta? Cuando uno lo quiere pedir, ¿cómo lo pide? El Lady in Red. Este es el, el medio. Lady in Red. Uh -huh. Bueno, ya estamos viendo la decoración, la donita, la red velvet, que es la tortita especial, la crema de leche Y obviamente la malteada, que Laura no quiso dar su secreto de cómo se prepara esta rica malteada Además con un ingrediente también como es el chocolate amargo, ¿verdad? O el sí. chocolate dulce Sí. sí. Y bueno, la, el, el vaso tiene la decoración y todo esto porque nos gusta que laman el plato aquí Sí, ahí es donde sabemos si está rico o no. No sé si... Sí, bueno, vamos a probar, ¿Sí? a ver, aquí se ¿Sí toma no, más <ríe> a ver si entra un poquitito más de lado, a ver, probamos. La malteada, deliciosa, bueno, y la crema de miemblar. a ver, vamos una cucharita por acá, hasta... ¿Sabes qué es lo malo de este lado? Uh -huh. Que da pesar hasta comérselo por la preparación, por lo bonito. Yo no, no quisiera que se desarmara. Pero bueno, venimos. Obviamente la cremita, los chocolate. Una preparación única. Cuéntame un poquitito, ya hablando acerca de la decoración. ¿Dónde aprendiste a hacer este tipo de decoraciones? En los múltiples viajes que he tenido y en una capacitación muy especial que tenido en, en Estados Unidos ¿no? Mi especialidad es la pastelería americana La pastelería americana sí. Y cuando hablamos de la pastelería americana y a la boliviana, ¿tenemos mucho que envidiar? La verdad es que no, y la grosería es una mezcla de las dos No. Puedes encontrar aquí tawas que son bien nuestras Como sí. también un, una red velvet que es... La torta americana, por excelencia. Por excelencia. Uh -huh. Pero que se puede combinar entonces ambas culturas y hacer algo diferente, ¿verdad? Sí. Bien, Laura, pues yo quiero felicitarte realmente por este emprendimiento. Ahora, con este tema de la pandemia, de la COVID-19, que efectivamente ha afectado a todos. Sí. ¿De a poquito nos estamos reactivando? ¿Cómo está la, la, la visita de, de turistas hoy en día? Que de a poquito a poquito estamos saliendo. Sí, este mes hemos empezado a ver un poco más de turistas acá y todos felices ¿no? con las opciones, en especial en los postres. Este lugar está hecho para sacarse fotos. Para sacarse fotos, sí. ¿Cuál es la temática como tal de la grosería? ¿Qué es lo que caracteriza a la grosería de otro restaurante o de otra heladería como tal? La mezcla que tenemos, o sea, lo mestizos que somos entre las culturas. El mismo hecho de que nosotros hayamos viajado tanto hayamos adoptado tantas cosas de distintos países y el amor que le tenemos a lo nuestro, obviamente, eh, nos hace hacer esa mezcla de que hemos querido mostrar y siempre queremos mostrar a nuestros clientes, ¿no? De ser... Eh, la mezcla cultural que somos en realidad y expandirlo, ¿no? Y, es, y, y demostrar de una vez más de que realmente todos somos iguales sí, exacto que el hecho de que hayamos nacido en un lugar eh, distinto al de Bolivia pero que podemos hacer la combinación y a la hora de la verdad todos somos seres humanos y a todos nos gusta el heladito es por lo general. el helado, el helado nos, nos junta es el, el, el, el helado nos une ya sea cuando estamos felices, deprimidos llorando de todo un heladito siempre calma a veces todo esto Bien, pues Laura, hagamos la invitación, ¿dónde encontramos como tal la grosería? Bueno chicos, los invitamos a, a visitarnos aquí en la grosería, estamos en la Zagárnaga, entre Illampo y Linares, frente al Hotel Zagárnaga. Hay que subir unas graditas sí para llegar hasta aquí. Pero es para limpiar también la conciencia, chicos. Eso es para limpiar la conciencia. ¿Ya hay teléfonos ahí donde poderlos encontrar en las redes sociales? Sí, eh, nuestros teléfonos ah, es el 6700-9154. Y en redes sociales estamos Instagram, Facebook y TikTok como La grosería Bueno, ahí está. Entonces, amigos de Reactiva Bolivia, tienen ustedes una nueva opción de este emprendimiento de una familia 100% boliviana. Laura de dónde es? ¿Cochabampina, Paseña, Cruceña, Tarijeña. Somos Paseña. Todos Yo paseños. y mi pareja somos paseños, pero como buenos paseños siempre integrándonos todo, todo lo que tenemos. ¿Cuánto, ¿Cuántos manejan la grosería como tal? ¿Cuántos trabajan aquí en este momento? Eh, eh, en total somos 10 personas. ¿10? Sí, sí entre, entre los chefs que tenemos en cocina, gente de pastelería y gente de atención. ¿Y en esos de atención tenemos un extranjero o no? Todavía no, no los tenemos, pero... Yo, yo voy poste. a ser el primero. Ah, aquí está. Edison va a ser el primero. Va a estar dedicada a atención al cliente. Ah, aquí voy a, voy a subir un poquitito de tequilitos. Bueno, ahorita yo te doy el puñito de la buena energía, de claro, la buena vibra. Sí. Felicitarte realmente por este negocio que realmente tiene una temática muy interesante que atrae y además como que comes y te tranquiliza un poco entre el helado, la comida y la buena atención. Sí, ese siempre ha sido el plan, ¿no? Dejarlas malas ondas abajo y entrar aquí y saber que siempre tenemos un poquito de buena onda, de ganas de, de salir de los líos y de estar tranquilos, ¿no? con amigos, con familia. Y con todos. Y con la parejita, ¿por qué no? Para festejar un aniversario. Sí. <ríe> estar tranquilitos y despejados porque tienen un balconcito inclusive muy interesante amigos de reactiva bolivia esto fue eh, mostrándoles este nuevo lugar un lugar realmente diferente distinto para compartir ya sea en familia o con la pareja esto fue la grosería.